en MC Estudio. Aunque se levante contra mí. Aunque se levante contra mí. No me moverán, no me detendrán y el bien Go on. Tengo mi identidad como huella digital, es difícil de imitar. Tengo vista de águila, mente del reino. visiones que confunde, yo predico y lo despeino. Filme como roca, encontré la corriente que Dios me cogió desde que estaba en el viento. Soy profeta con un llamado apostólico. Le predico adicto, prostituta y alcohólico. Get, on your knees, get down and pray. You are safe for your talent, you are safe for grace. Por eso mi llamado lo ejecuto de corazón. predicar en campaña, siempre así mi pasión, yo sé quién soy, sé a dónde voy. Mi llamado en esto, me lo hizo el gran yo soy. En el mundo espiritual tengo mi posición, y pichones huyen, le temen a mi unción. se contra mí, no me moverán, no me detendrán. Y el viento Mi alcohol, el cambió mi sistema Físicamente hablando soy nuevo, no hay problema Recibí prueba, algo que nunca has probado Saca el pecado de tu mente, ven y se santificado Si no te gusta, no lo escuche Y si te gusta, ven acepta Y si no participe del plan que tenemos en la mesa Cristo Jesús está en mí Ven, pruébalo Engaños, maltratos Que te agobian Ven, supéralo La vida en la forma La calle, la droga La muerte, la joya Camino de una mujer La y la madre, fumar Y cámbialo todo por Dari. Moverme a mí Lo duro es como decirle al viento Ven y choca con el muro Duro Dios me hizo como ninguno Como él Que en mi vida es número uno Puro y firme Aunque el viento sople fuerte Porque ni huracanes Ni tormenta Pueden moverme Y es que nada Ni nadie me desvía De esta vía Aunque me ofrezca En euro más de 7 Descifra porque mi identidad fue dada desde el vientre de mi madre y me identifico más con Cristo que con mis huellas digitales. Ya ves que no es con fuerza de hombre, y aunque se levanten cientos, miles o millones en mi contra, yo sigo firme sobre la roca y poca cosa. Son los que mi derrota se enfocan, pero desde antes voy para adelante a paso a gigante y engaños del enemigo son como juego de infante. Por eso me mantengo fiel, poniendo claro que Jesucristo murió por mí y yo vivo para él se levanten contra mí No me moverán, no me detendrán Y el viento sopla fuerte Tratando de dañar mi identidad Yo sé quién soy, a dónde voy Y por qué vivo por mí murió No me cambiarán, tengo identidad Eso es lo que hay, tengo identidad ah. Indeleble más que una tinta con tu sangre me sellaste Hiciste todo nuevo en mí, no sé cómo pagarte Más clara que el agua tus palabras llevo hoy de ti señor aunque un ejército campe contra mí no temerá mi corazón no dudo siempre creo que por ti hoy vivo yo antes de nacer en tu mente me creaste dijiste eres mía tú me predestinaste de ser tu discípula y de papá y por todo el mundo a conquistar a aquellos que se pierden sin dirección hoy vine a decirle eres mi nuevo amor me diste la victoria para Siempre te adoraré yo. Es la discípula de papá, junto a Ani en sí, la botella nativa de él, Abner, de y tú, en identidad todo el tiempo, porque tenemos al Todopoderoso, el cual no ha lavado con su sangre, Jesús de Nazaret.